Oh, ¡Sacá las manos! ¡Casi! ¡Poné el para allá! ¿Qué querías? ¿Me querías perder? ¿Eh? ¿Me querías perder? ¡No! En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. ¡No! ¡No!